Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Estamos comenzando nuestro programa de la noche, también el día de hoy. Estamos terminando ya el, el libro de Primera de Corintios durante todo este mes. A pesar de las desavenencias, estamos aquí al pie del cañón. Seguimos trabajando para el Señor y para los que quieran escuchar su palabra. El día de ayer hemos hablado acerca de las ofrendas que el apóstol Pablo recomendaba como parte del apoyo que le daban los hermanos de las iglesias donde se iban fundando los cristianos. Hemos encontrado durante la charla de ayer que las organizaciones religiosas utilizan el diezmo y las ofrendas, generalmente los diezmos, para apoyar el proyecto de evangelización de las organizaciones y las ofrendas para apoyar el campo local. Cosa muy importante que nosotros hemos aprendido a través de los años, y en la Escuela de Teología nos enseñan a manejar adecuadamente los diezmos y las ofrendas. Como yo les mencioné el día de ayer, hay congregaciones que son eh, de los cuales son dueños los que las, las inician, pero en la, algunas iglesias representativas, como la iglesia a la que yo pertenezco, no tienen los pastores el privilegio de fijarse su propio sueldo, sino que la organización les determine un sueldo promedio para vivir cómoda y adecuadamente. Bajo ese, esa explicación previa, dijimos que vamos a tomar la parte final del capítulo 16 de primera de Corintios para terminar el libro del día de hoy, y por supuesto mañana continuaremos con el libro segundo, porque el apóstol escribe eh, a los hermanos de Corinto nuevamente y les manda una segunda carta o epístola contándoles un poco de sus aflicciones, de sus viajes y que los hermanos sin duda apoyaban o de algún modo consideraban a Pablo como un ministro del Señor y siendo un buen ministro pues le daban el apoyo económico que ellos consideraban era lo necesario para que pueda uh, hacer sus viajes y también llevar algún apoyo económico a los hermanos de Jerusalén, muchos de ellos en necesidad. Muy bien, el apóstol les cuenta a ellos que iría de viaje y que iría a algunos lugares. Dice capítulo 16, versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno con ustedes, porque ya el invierno es muy fuerte para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Decíamos ayer que el apóstol era sumamente humilde y se ponía a la disposición de la congregación como parte de su actividad de predicador. No era una persona voluntariosa ni tampoco mandona que determinaba yo tengo que ir aquí o allá. Él se disponía a, a ser utilizado para la obra de Dios y la iglesia le daba las órdenes dónde debía pasar porque el Evangelio crecía y muchas personas que visitaban Corinto escuchaban el mensaje de Jesús y se iban a sus comarcas o a sus ciudades, a sus aldeas, y predicaban del Evangelio. Entonces necesitaban la palabra del apóstol para poder continuar. Luego dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo y si el Señor lo permite, podré estar algún tiempo más. Pero estaré también en Éfeso hasta Pentecostés la fiesta próxima que venía, ¿Para porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. La iglesia crecía, pero también al mismo tiempo crecían los adversarios que atacaban la, la verdad de Cristo, especialmente relacionado con la resurrección, que es un tema que él acaba de tratar. Versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Es decir, él es joven. Eh, Preocúpense porque esté eh, animado, pero no tan animado. ¿No es cierto? Que tenga tranquilidad y que sobre todo trabaje la obra así como lo hago yo. Recíbanle con cariño porque él hace la misma obra que yo y encamínenle. Por tanto, nadie le detenga en poco, porque es joven, sino encaminarle en paz para que venga a mí porque le espero con los hermanos, no el apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos de Corinto desde dónde, a ver, ¿se acuerdan ustedes dónde estaba Pablo? Está escribiendo desde a los hermanos de Corinto, está escribiendo de, desde Jerusalén, ¿no es cierto? Y seguramente él está deseoso que ellos puedan enviar a Timoteo, que era un gran, una gran ayuda para él. Así también dice el apóstol. Eh, acerca de, del hermano Apolos mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad era muy ético el apóstol Pablo ¿no? todo este mensaje y todas este, estas escrituras que él les está compartiendo a los hermanos de Corinto es porque Corinto apoyaba mucho en la predicación y muchos visitaban Corinto para poder desarrollar la obra del evangelio que él estaba eh, haciendo en ese lugar. Luego el apóstol se va despidiendo de los hermanos de Corinto en su primera carta y le dice, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿No? Utiliza el lenguaje varonil como un soldado, como un, uno que pelea la batalla, uno que lucha por, su, por sus convicciones, uno que defiende la verdad pero con ímpetu, con ganas. Por eso utiliza la palabra varonil, no porque solamente había varones, sino porque también utiliza el lenguaje del esforzado, de la persona que, que hace las cosas con, con mucha, mucho, este, mucha motivación. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Relaciónense con amor. No estén discutiendo, peleando. La iglesia no fue hecha para eso, ¿no es cierto? Relaciónense en amor, con amor y que las cosas que hagan sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas, en las primicias de Acaya, los que se convirtieron primero en Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Había hermanos que habían tomado muy en serio la labor del apóstol, la labor del Evangelio de Cristo. Muchos de ellos no eran necesariamente apóstoles, no eran predicadores, pero trabajaban con mucho ahínco, especialmente los que habían sido convertidos primeros. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Son personas muy buenas, los recomiendo. Sigan los caminos que ellos también les indican. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Interesante, ¿no? Él siempre tenía colaboradores. Ya Pablo estaba envejeciendo y sin duda sus fuerzas eran cada vez menores. Y cuando tenía la presencia de otros colaboradores que le ayudaban a predicar el Evangelio, él se sentía acompañado y feliz. Una cosa interesante que sucede en el Evangelio es que tú no puedes trabajar solo. Y eso es muy importante en el liderazgo eclesiástico. Que aprendamos a hacer equipo. ¿no? Hay muchas personas que les gusta trabajar solos en las iglesias. A veces es más por protagonismo que porque realmente quieren trabajar. Entonces hay que evitar ese tipo de protagonismos que lo único que hacen simplemente es tergiversar el sistema como Dios trabaja. Dios trabaja siempre en equipo. ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, trabajan en equipo. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo cuando predicamos el Evangelio a otras personas. Y él siempre consideraba a Aquila, consideraba a Estefanas, a Fortunato, a Caico. Porque confrontaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Es importante que, a pesar de que tuvieron un comportamiento no tan adecuado, es importante que los tomen en cuenta. Ahora, las iglesias de Asia os saludan. La iglesia que está con Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa o saluda mucho en el Señor. Una de las cosas más importantes que suceden o que deberían suceder en las iglesias es que no sean simplemente congregacionalistas, que solamente pertenezcan a un pastor y vivan su experiencia local, sino que haya relación con otros hermanos. El apóstol Pablo permanentemente mandaba saludos o recibía saludos de otras iglesias donde él había colaborado con la palabra de Dios. El evangelio había crecido grandemente. Había muchas iglesias en muchos lugares que estaban creciendo porque el Evangelio de Cristo les daba sentido. Comenzó a, a, a cobrar ánimo en los corazones de la gente. Jesús se convirtió en el motivo de la existencia de las personas porque tenía una promesa de salvación, una promesa de redención. Una promesa de vida eterna, de resurrección, que es lo que el apóstol Pablo finalmente en su mensaje a los corintios en el primer libro, él enfatiza mucho porque había defendido en muchos lugares la doctrina de la resurrección como la doctrina culminante o la cúspide del evangelio de Cristo, la resurrección, porque allí estaba la promesa de la redención en Cristo Jesús gracias a su sacrificio. Otra cosa importante que el apóstol hace, manda saludos también a, los, a otros hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo, con amor. El ósculo santo era el beso en la mejilla que los hermanos se daban cuando entraban o salían de la congregación, de las reuniones, de las convocatorias. ¿no? Entonces es importante, en las iglesias a veces ya ni nos saludamos, vamos a la iglesia, entramos, no vemos a nadie, no saludamos a nadie y salimos. Y no hay una, un, una relación entre los hermanos en la congregación. ¿Por qué entonces nos llamamos hermanos? Cuando somos hermanos, vamos, nos abrazamos, porque somos familia. Es muy importante para nosotros entender de que la familia es lo último que queda siempre. Los que siempre van a estar a tu lado. Quizás por ahí encuentres un buen amigo que también esté. Pero la familia es algo muy importante. Y, y el Evangelio hace eso. Rompe las diferencias, rompe las distancias, convierta a las personas en personas unidas. Eso no significa que por estar unidas no vamos a decir lo, lo incorrecto o, o denunciar lo que no está bien. Cuidado que los hermanos también se ayudan mutuamente y dicen las cosas sin tapujos, de frente, porque es necesario que confrontemos el error de esa manera, sea con tu familia o con los que están en tu entorno. El apóstol Pablo dice, pero saludados siempre con amor, con ósculo santo. Lastimosamente hay muchas personas malintencionadas que a veces el amor les hace mal, ¿no es cierto? Entonces ahí usted tendrá que tomar la decisión adecuada. Pero yo, Pablo, dice el apóstol, os escribo esta salutación de mi propia mano. Certifico que lo que les he dicho durante este libro o durante esta carta es lo que yo he escrito, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, no se olviden que el Señor viene, dice el apóstol, el apóstol estaba muy concentrado en las cosas referentes a Jesús, él no tenía un evangelio diferente, a los hermanos de otras congregaciones les mandó una carta diciendo, si alguien viniera y me anunciara un evangelio diferente al que yo anuncio, sea llamado anatema, porque el apóstol estaba no solamente seguro, sino que estaba totalmente convencido de que este evangelio era el evangelio para el tiempo del fin. Hoy en día, muchas personas rechazan el evangelio de Cristo, porque no saben que en ese evangelio está la alternativa de salvación, la única que hay para el ser humano. La única alternativa que tenemos para poder decir que hay esperanza o que hay algo mejor después de la existencia en este mundo. Nosotros no somos pasajeros solamente aquí, sino que somos para, pasajeros para ir allá, a la patria celestial que el Señor está preparando para todos los que aman su venida, dice el apóstol. Entonces dice, el que no amare al Señor, sea anatema, porque el Señor viene pronto. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Hablar de la gracia de Cristo es todo un tema. Si pudiéramos nosotros desglosar el concepto de la gracia, ya comienza allá en el Edén, cuando Dios creó al hombre y cometió el pecado. La gracia de Dios ya estaba con él, incluso antes del pecado. La gracia de Dios se manifestaba y esa misma gracia ahora de vida eterna, de salvación en Cristo, resurrección, el, pa, el, el, el pastor, ¿no? el pastor Pablo, el apóstol Pablo, les daba como bendición a los hermanos en todos los lugares. Por eso escribe, dice, a todos vosotros, esté con todos vosotros la gracia del Señor Jesucristo. Y el, el apóstol Pablo, me encanta este último texto. Esa es una cosa que nosotros a veces tenemos que aprender. Yo no tengo mucho de Pablo. Y él dice, mi amor en Cristo Jesús. ¿Sabes que yo puedo darte un testimonio? Yo amo a mis enemigos. Incluso a los enemigos a quienes les doy duro con algún párrafo, alguna escritura que pongo en mi Facebook. Yo... Los considero ignorantes porque ignoran cosas, no porque los insulto, pero son ignorantes de muchas cosas que simplemente suponen, que los afirman con tanta vehemencia y no saben ni siquiera de lo que dicen. Y a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué puedo hacer yo por ellos? A veces enseñarles es una afrenta. Querer cambiarle la forma de pensar es otra afrenta. Se enojan, te insultan, te maltratan. Y el Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos enseña que si bien siendo nosotros no tenemos amor porque no somos fuente, solamente somos conductores del amor de Dios, el apóstol dice, mi amor en Cristo esté con todos vosotros. Quizás esta noche yo pueda manifestar que no tengo amor propio mío, pero sí puedo tener el amor de Cristo manifestado a mis semejantes, a mis amigos y también a mis enemigos. Yo sé que el Señor me ama a mí de manera muy especial. Y si Él me amó a mí, también yo quiero amar a los demás. Pero amar a los demás no significa permitir o dejar de cumplir esa labor redarguyente que muchas veces tenemos que tener. A veces pensamos que ser cristianos es ser mensos o tontos. No. Ser cristianos es saber las, las, las, qué convicciones tienes, que carga sobre tus hombros como la verdad. Eso es muy importante. Debemos aprender a tener palabra de verdad. Yo quiero ser un hombre de, de verdad. Quiero tener palabra de verdad. Y sin duda muchas personas dirán, ¿pero qué te crees? Yo no me creo nada. Simplemente soy un ser humano. Pero así como intento yo, tú también lo intentas. Busquemos el camino. Acerquémonos a Jesús y en su amor amemos a los demás. Porque si él nos amó a nosotros primero, podemos hacer también nosotros por los demás. Espero que este mensaje nos haya ayudado y este libro maravilloso. Lo pueden revisar en todo, mi, en el canal, Boris Darmon Canal, en YouTube, lo puedes buscar. Ahí están todos los temas que hemos predicado de este capítulo hermoso del 1 de Es mi, mi libro favorito, porque habla de la iglesia práctica, del mensaje práctico. Vamos a ver ahora que viene mañana el segundo libro del de libro de Corintios. Vamos a meditar juntos y no te la pierdas, pero si te lo pierdes lo encuentras en, en los videos en el Facebook y también en Boris Darmon Canal en YouTube. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, agradecemos por la libertad que tenemos de escudriñar tu santa palabra. Gracias porque en ella encontramos una verdad importante de depender, de aprender de Jesús como nuestro Señor, de depender de Él con sus promesas. Gracias porque el mensaje de Apocalipsis, perdón, Primera de Corintios es sumamente práctico para entender a plenitud cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Ayúdanos a que estos mensajes puedan quedar en nuestros corazones y podamos desarrollar una vida más llevadera al lado de nuestro Salvador Jesucristo. En su nombre te pedimos todo. Amén. Amén. Si te gustó este mensaje, compártelo con otras personas. ¿Quién sabe alguna persona que estuvo esperando un mensaje como este? Que Dios te bendiga. Reflexiones de la Biblia con Boris Darwin. Todos los días a las 7 de la noche. Nos vemos mañana. Chao, chau.